Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal Manoli Costura Fácil. En esta ocasión me gustaría enseñarles cómo coser una cremallera a un vestido o a una falda. Si queréis realizar algún comentario os invito a que lo hagáis debajo de la descripción de este vídeo. Asimismo podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho antes y así podréis ayudarme a realizar más vídeos de costura fácil pues comenzamos pues aquí tengo dos tamaños de tela en popelín de 25 por 35 o, os voy a explicar cómo poner una cremallera en esta ocasión simulando como si fuera para una falda eh, como veis te he hecho aquí un pespunte de 10 centímetros y luego eh, He doblado, que estas son la, las tapetas a 4 centímetros en cada lado, que seguidamente iría aquí ya lo que es la cremallera. Se la voy a colocar turquesa, quería pespunte a máquina y la, y la esto. Le he puesto de turquesa para que la veáis mejor. Bueno pues. La cremallera iría justamente y luego por aquí iría el pespunte al tanto de, de patilla. ¿Sí? Como veis, hervanado por el filo del, de los dientes del bordecito de la cremallera, tenéis que asegurarse que podáis abrir, ¿verdad? cerrar y no y no pillar la tela y luego seguidamente montáis la otra tapeta y iría montada medio centímetro y luego el, el pespunte de la otra parte de la cremallera pues iría a un centímetro pues como os comenté eh, estoy urbanando la, la tapeta que va con la, con la cremallera, que va a un centímetro Irvanamos, seguimos irvanando ¿Veis? Por aquí va al filito, lo que sería ya el pespunte y luego aquí se va a un centímetro Bajamos un poco la cremallera Para que nos facilite terminar, para terminar el hirván Y seguidamente pues ya le echamos el pespunta máquina como veis, he puesto lo que es la, la patilla o prensatela para coser cremallera. Esta es la que tenía anteriormente, que es la normal para, para coser pespunte. Y esta es para, para coser cremalleras. Bueno pues, abrimos la cremallera le echamos el pespunte por el filito de esta parte de la cremallera que va al filo Una vez que está cosido, cerramos un poco la cremallera para que nos facilite el, pe el pespunte. Bajamos la canilla, la, pat la patilla, perdón. Y ahora aquí, justamente, no sé si lo no veis, es que al final de la, de la cremallera, pues. aseguramos bien Y ahora seguimos ya la otra parte a centímetro. Como veis, es muy fácil de poner una cremallera. Cuando veáis, veis, subí la, la patilla. Bajáis la, la cremallera para que os facilite mejor echar el pespunte. Bueno, pues así quedó cosida la cremallera y he echado a pespunta máquina Ven, por aquí por el filito y aquí. Al filtro, digamos, de la cremallera y queda a un centímetro, pues como veis, queda perfectamente, se abre y cierra igualmente. Y luego aquí os digo que en el soporte que veis aquí tenéis que asegurar lo que es la, la cremallera y queda mucho más fuerte. Y entonces, para que no pilléis lo que es el soporte, pues lo. Hacer el pespunte de, para asegurarlo sobre medio centímetro, así ya no lo pilláis. Bueno, pues eh, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.